Bueno, nos encontramos en Puerto Banús, en el gaucho de Banús, como estáis viendo detrás. ¿Y qué hacemos aquí hoy ya por la mañana tomando cafelito temprano? Bueno, pues hoy nos hemos unido a bueno pues una charla para explicar unos nuevos productos que vienen de Noruega. Y Heidi, que es nuestra querida amiga, una gran empresaria, ella ha tenido realmente esa referencia de ayudarnos a la traducción para que no tengamos ninguna duda. Así que quiero agradecerte, Heidi, este gesto que has tenido también de ofrecerte, bueno, también es amigo tuyo y por amistad se hace muchas cosas, ¿verdad, Heidi? Sí, ya me ha comentado justo de que le gustaría que mis amigas y las que, que están en el mundo de la televisión pudieran tener también conocimiento de su producto, que deben ser idóneos para, para lo que hace Elena, porque vamos a hacer una pregunta al empresario, a señor Bjorn, eric Björnsson, cómo podemos evitar esos brillos cuando salimos en la televisión y para que el maquillaje esté lo más perfecto posible. Así que en la siguiente presentación tenemos que buscarnos una maquilladora muy buena y que nos deja así de perfectas como deberíamos eso sería estar maravilloso, eso sería maravilloso eso es muy buena idea heidi bueno tú como mujer empresaria que tienes también tu empresa de inmobiliaria pues hay muchas personas que pasan por tu inmobiliaria y que no hablan español y que son de tu país que son noruega y que me imagino que te preguntará muchas veces te consulta ay, recomiéndame dónde comprar productos recomiéndame esto recomienda del otro y además de tú tener otro otro trabajo a veces tiene que servir de coaching no para llegar sí. a otra persona, ¿no? Bueno, eso sí, que me parece una buena idea de que empresarios de Noruega también quieren introducir su producto aquí y para eso estamos, que yo encantada de poder ayudar a amigos y clientes en que les conozca las posibilidades que tenemos aquí y también pasar un buen rato de desayunar aquí en Puerto Banús, en el Gaucho y uh, nada aquí estamos Elena y conoceros a vosotros que es fundamental para estar introducido aquí en Marbella con vuestro programa Boom Marbella claro, sí bueno qué pena que no esté aquí nuestra querida amiga Noelia sí. porque ella es una mujer bellísima además y yo creo que estos sí. productos nos van a venir bien a todas las personas que hacemos tanta vida social como hacemos nosotras de estar siempre radiante es una maravilla vamos a ponernos en mano de los profesionales sí, para que nos diga vamos más truquillos los trucos los trucos de vida, sí. ¿no? vale? uh, en la siguiente uh, ocasión vamos a intentar hacer que nos den uh, un maquillaje perfecto ¿verdad? y lo vamos a disfrutar de esto la próxima vez bueno, pero nada no se pierdan este reportaje que vamos a poner eh, dedicado a la belleza y que ya sabéis que los hombres también no solamente para la mujer porque los hombres se cuidan hoy casi más que las mujeres que los vemos nosotros teniendo pidiendo cita a los centros de belleza y eso me parece muy bien que se cuiden también claro que sí por la igualdad en todos los aspectos <risa> fijaros eh, el resultado de utilizar con frecuencia estos productos y vamos a conocer un poquito cómo lo utiliza ella porque tiene la piel radiante y me gustaría Heidi conocer cómo lo utiliza ella. Sí. ¿Cómo se los Johanna eh, es la mujer esposa de Bioneric. Y ella lleva dos años utilizando esos productos y nos va a explicar ahora en inglés mm. qué es lo que recomienda y por qué y un poco cuál es el costo de los productos. Right. Would you like to tell us a little bit what you recommend to use for the normal skincare uh, for uh, like uh, like us in and our age? Uh, yeah. Please. This one. <laughs> okay, in in our age because I'm already close to fifty. I'm oh. 47. Oh. So I'm using the advanced cool again in the morning with uh, anti-aging serum and I'm using the firming night cream at okay. night time. But because I also have a oily T-zone, yeah. so I will use the 24 hour uh, control cream. As well. As well. Yeah. yeah. If I don't use the advanced can, collection. Can you explain here from the assortment the <coughs> of uh, the collection what, uh, what is your bestseller? Our bestseller is actually these two. Mm -hmm. so is that the day cream? Uh, for both, and yeah. we call it AIDS Benefit Kit. Okay. So those two are like husband and wife. Okay. <laughs> they, they must go together nos comenta Johanna que tenemos que, que eh, conocer los productos estrella de la marca que es el, el crema de día y crema de noche aquí además se ven con la importancia de su eh, embalaje y eh, ella dice que utiliza también colágeno <laughs> no soy de este gremio todavía así que es todo nuevo para mí pero Johanna nos comenta que va a cumplir 47 años y ella lleva estos productos desde que salieron a, en el mercado interno primero hace dos años y en eh, abierto al mercado hace un año alguna recomendación más uh, we'll recommend, uh, I would recommend twice a week to use a face scrub and a hydrating mask because then you can get rid of the dead skin and then followed with the mask and then you will have a good skin the next day. Yo voy a traducir a español lo que nos acaba de decir que nos recomienda utilizar un peeling, scrub cream dos veces a la semana para eliminar eh, la, se las muertas y un serum también y una mascarilla. Sí. Thank you. Gracias, Johanna. Thank you. Gracias, Elena. Gracias a vosotras, un placer.